el único problema es la idea errónea de que hacer un montón de repeticiones hará que tus brazos y bíceps se pongan enormes el bíceps es sólo un tercio del músculo del brazo, el tríceps dos tercios, así que para conseguir grandes brazos, necesitas centrarte en estos tres músculos y no descuidarlos haciendo repeticiones interminables, una buena manera de trabajar los bíceps y tríceps es hacer super series, esto es cuando se toma un par de ejercicios como el curve de barra para bíceps y extensiones para tríceps y otros ejercicios, hacer de 10 a 15 repeticiones hasta llegar a lo último y luego pasar a hacer un conjunto de extensiones de tríceps y hacer de 10 a 15 repeticiones igual hasta llegar al fallo este es un super conjunto todo lo que necesitas es de 4 a 5 series esto te ayuda a ganar un 30% más músculo, 30% es mucho en el largo plazo, después de un mes o dos comenzarás a ver cómo estas super series pueden ser beneficiosas, si deseas un ejercicio completo del cuerpo superior mientras construyes los brazos, puedes super seriear ambas, como por ejemplo las dominadas, esta es una gran manera de conseguir grandes brazos y bíceps a la misma vez, mientras construyes tu espalda, pecho y hombros, puedes hacer 5 super series de dominadas y puedes seguir con el bíceps y el tríceps, un super conjunto es trabajo directo a tus brazos y lo obtienes de estos ejercicios pesados, ahora presta atención, quieres la rutina que has estado esperando te invito a descargar mi reporte gratuito, dietas y rutinas de entrenamiento para construir masa muscular, si bien estos consejos son efectivos para construir músculos necesitas un entrenamiento y dieta por excelencia personalizado para ti ya que hay que tener en cuenta varios factores como por ejemplo tu edad, metabolismo y tipo de cuerpo, de nada te sirve estar haciendo super series si no llevas una dieta de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 si tienes una pregunta o comentario relacionado, ponla debajo de este video que lo estaré respondiendo lo más pronto posible. Por tu éxito a lograr tus objetivos, me despido y nos vemos en un próximo nuevo video.